Cruz, Cruz, Cruz, voy buscando una estrella la día que pasa la veo más la de luz que me absorba que me acerque poco a poco a tu materia busco ese estado vital que hace del hombre un ser especial busco ese Estado vital, hace del hombre, un ser especial. Busco ese punto que me haga cambiar, haga cambiar. Eh, eh, eh, ay, voy buscando una estrella. Cada día que pasa la verdad,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 Busco ese estado vital que hace del hombro un ser especial. Busco ese punto que me haga cambiar, haga cambiar.